Hola Fabiola, ¿cómo estás? Oye, qué gusto escucharte y verte, aunque un poco nerviosita, pero bueno. <ríe> yo creo que es parte de la experiencia que, que hay que tener en estar, estar haciendo grabaciones, ¿verdad? Pero bueno, <ríe> oye, pues ya te había comentado que tu proyecto ha sido muy, muy interesante eh, y ha sido aprobado también desde hace tiempo por el comité de titulación. <ríe> eh, en ese sentido, yo creo que nada más habría que especificar algunos datos que pudieran ayudar eh, lo que tú mencionas como índice en realidad es un índice pero como del protocolo no es de, precisamente de la tesis entonces con vías a la mejor a ayudarte a que vaya teniendo más una una forma de, de obra te recomiendo la siguiente estructura sobre todo pues para que lo vayas comentando con Luis Rodolfo no a ver qué le parece bueno yo creo que tendría que ir con una introducción donde venga esta información de la justificación del proyecto que estás haciendo ¿no? y la relación que tienes tú con el proyecto cómo te surge la idea cuál es el interés etcétera etcétera. te sugiero un capítulo 1 donde venga información sobre educación vial y arte público esto es qué es la educación vial en qué consiste cuáles son sus características el arte público, que es, etcétera, algunos ejemplos, y este <ríe> y su relación, ¿no? me imagino que, que ya debe de ver algunos ejemplos a nivel internacional que se ha trabajado similar a lo que tú quieres hacer, y si no, bueno, buscar que, cuál podría ser algo similar para poder dar este, un, un contexto. no eh, Esto tiene que ver en parte con tu, con tu marco teórico, el marco teórico tiene que ir en el capítulo 1, eh, sugiero un capítulo 2 donde venga la contextualización de Jutepec Morelos, la historia, la geografía y este. Y si tienes un diagnóstico, me imagino que ese diagnóstico tiene que ver con que con, con la educación vial o, o con que, bueno, si es parte del de diagnóstico de, de, de, de, de, de, de ese tipo de cuestiones, a lo mejor tendría que ir ahí como para ir avanzando. Hacia el capítulo 3, que me parece el capítulo 3 tendría que ser una, la propuesta de intervención como tal, no o sea, en qué consiste, cómo se hace, etc. Y un capítulo 4 donde vengan las conclusiones. Eh, la apuesta es que para el coloquio tengas la introducción y dos capítulos, tú de igual. Eh, claro, conclusiones no, porque todavía no las tienes, pero al menos dos este que puedas avanzar en ello este, sería genial. Y bueno, mujer, pues felicidades y a darle que, que todavía falta.